Buenos días. Gracias por acudir a la convocatoria. Eh, hoy veníamos a hablar sobre la seguridad vial, pero entenderán que nos gustaría también pronunciarnos, hacer una, un primer pronunciamiento sobre el, sobre el asunto de la Romarela y sobre el asunto de la convocatoria que hay mañana en la sede del Real Zaragoza a todos los, los grupos municipales. Bueno, nosotros ya lo… Lo avisamos ayer cuando nos preguntasteis algunos medios de comunicación. No acudiremos mañana a la convocatoria de la sede del Real Zaragoza por dos razones fundamentales. Una son los tiempos. Eh, se nos avisa ayer por WhatsApp de acudir al viernes a las 10 de la mañana sin tiempo y sobre todo sin disponibilidad de otros horarios y otras fechas, cuando bueno, pues ya teníamos cuestiones, cuestiones agendadas. Y, en segundo lugar, porque no consideramos que sean las formas. Acudir todos los grupos municipales a la sede de una sociedad anónima que posiblemente concurra en una licitación, como es en el caso de la Romareda, no nos parece que sean las formas más adecuadas. Imagínense que en otros casos similares de licitaciones de otros servicios o de otras obras... Eh, no solo el Gobierno, sino todos los grupos municipales, la corporación entera, acudiéramos encima a la cita cerrada de fecha y hora en la sede de una de las posibles empresas licitadoras. No nos parecen tampoco ni los tiempos ni las formas, desde luego, de esta convocatoria, que lo que evidencia es bueno, cómo se gestionan estos asuntos y cuáles son las verdaderas relaciones de poder. ¿Quién cita, quién fija la fecha, la hora y el sitio y quién tiene que acudir a la sede de cada cual? ¿no? Demuestra la gestión de este asunto y da más sombras que luces, una vez más, a este proceso de la Romareda. Y, en tercer lugar, una apreciación de lo que se está convirtiendo este proyecto o este debate. ¿no? Al final, eh, tanto el Gobierno... Fundamentalmente, el Gobierno, eh, con convocatorias así, con difusión más en los medios que en las eh, ya no comisiones plenarias, sino en reuniones informales con los grupos, parece parece no. Tenemos la evidencia de que en este asunto el Gobierno pues, está haciendo más un juego político y tratando de buscar… O poner trampas o veladas al resto de, de grupos municipales. En nuestro caso, desde luego, no va a ser así, porque siempre hemos tenido una posición clara en este tema, una posición clara y coherente, y la vamos a seguir manteniendo a pesar de estas convocatorias sin tiempo ni formas.